Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en un encuentro más de Diálogos Última Hora 50 años como cada semana y estamos hoy demasiado contentos acá en Última Hora porque tenemos dos invitadas muy especiales teniendo en cuenta que se, que se viene una fecha especial. Antes que nada, quiero recordar que estamos haciendo estos espacios de, li, de Diálogos Última Hora, digo bien, eh, en el marco de las celebraciones de Última Hora que está cumpliendo 50 años eh, de historia, de, de estar cerca de nuestros lectores todos los días tratando de llevar la mejor información y sobre todo la más veraz eh, quiero ya presentar a las invitadas, en este caso le tenemos a Jasmine Mercado también Hola, le tenemos a <risa> la verdad <es> que <risa> y le tengo acá a dos y como que vamos a, a, a eh, coordinar ¿verdad Jasmine ¿cómo estás? muy bien Muy bien, gracias por la invitación primero que nada, estoy muy contenta de poder venir a dialogar y nada, presentarle a Matu ahora. Matu, así es. ella es Matu Peralta también que está con nosotros ¿Cómo estás Matu? Todo bien, eh, obviamente gracias por darnos el espacio y, y nada, eh, compartir contigo una mañana y responder todas las preguntas que tengas Así mismo, como dijo Haas, eh, lo que queremos hacer es un diálogo en este caso y recordarle a la gente, ¿verdad? Yo sé que mucha gente estuvo atenta a lo que fueron los Juegos Sur que se desarrollaron en nuestro país que carrearon muchísimas personas, 15.000 personas en nuestro territorio ¿verdad? llegando. Eh, toda una emoción que se vivió, ¿verdad?, teniendo en cuenta que, que fue una de las mayores fiestas deportivas que tuvimos en Paraguay. Y hoy Haas eh, y, y también Matu nos vienen a recordar lo que vivieron en ese momento. Pero lo más destacable de nuestras invitadas es que ellas son madres. Por eso decía cuando empezábamos que queremos celebrar o recordar una fecha muy especial que justamente conmemoramos. Este lunes, 15 de mayo, ¿verdad? Día de todas nuestras madres. Sabemos que creo, creo yo que en, en todo el calendario festivo que tenemos en, en Paraguay y en el mundo entero siempre, los días de las madres, porque recordemos que depende de cada país... ¿verdad? Es uno de los días más importantes Y en este caso nuestras invitadas son mamás Así que muchísimas gracias Yo quiero agradecerles por eh, venir a compartir con nosotros Y empezar ya un poquito a conocer primero eh, a Jasmine, verdad, que le tengo a mi mano derecha Conocer un poquito cómo, cómo inició tu, tu camino en el deporte Y ir ¿verdad? comunicándonos un poquito con respecto a lo que es tu experiencia como madre en ese sentido Bueno, eh, yo empecé a jugar a los siete años Aproximadamente cuando eso yo hacía danza Y entonces eh, mis hermanos hacían básquet y, y nada, mi mamá me metió un día a jugar básquet Y desde ahí, bueno, me, me dediqué ya de lleno A poder practicar este hermoso deporte Que la verdad me, me dio todo en la vida eh, Me hizo conocer muchísima gente eh, De hecho lo desarrollé como carrera profesional mucho tiempo Estudié también en el extranjero Y, y nada, pude recorrer el mundo, ¿verdad? la verdad que es una una carrera muy linda, es muy sacrificada, ¿verdad? Y bueno, llegó en la etapa que, que me tocó ser madre, o sea, jamás pensé que, que podría seguir jugando y dedicarme a seguir siendo atleta profesional y ser madre al mismo tiempo, porque es un desafío muy grande, es mucho sacrificio, más de lo que yo estaba ya acostumbrada a tener, pero también así es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Es muy destacable lo que comentas, que, que digamos empezaste estudiando danza y luego probaste el básquet, ¿verdad? Es algo muy, digamos, cultural que tenemos en Paraguay, en muchos países donde generalmente los hombres hacen deporte o los padres le inculcan hacer deporte y generalmente las niñas. Yo también en, en su momento estudié danza, ¿verdad? Creo que eso es algo muy llamativo en tu caso, ¿verdad? Que, digamos, hiciste un paso hacia, hacia otro ámbito muy diferente de lo que muchas veces acostumbramos las mujeres, sí, así mismo, la verdad que mi familia, eh, bueno, mi papá era futbolista y yo siempre fui deportista, pero como decir nuestra cultura, pues es muy femenina, tiene que hacer danza, uh -huh. tiene que ballet, todo así, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre me, a mí siempre me gustó la pelota, también me gustaba el fútbol, me gustaba el handball. El eh, deporte que me pones yo ahí me prendo, ¿verdad? Pero me dediqué exclusivamente a jugar básquet ya con el tiempo y... Bueno, creo que fue la mejor decisión que tomó mi mamá <risa> bueno. en ese entonces. Y Matu, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezó tu historia en lo que es el, el básquetbol, el deporte en sí? Bueno, eh, en mi caso, yo empecé a los cinco años. Yo siempre me iba en los intercolegiales con mi hermana me iba con mi merendero y me, me sentaba en el banco, yo merendaba, y ellos jugaban. Yo desde chica, o sea, toda mi familia también es deportista, entonces yo salía con, con ellos en, siempre con merendero, siempre con comida, siempre me veías con comida primero. Y como dice ja desde chica yo también adicta a la pelota, creo que tenía más pelotas que juguetes de nena, o sea, era así, no, no la casa de Barbie, sino que ponerme pelota o cualquier otra cosa que que me gustaba más eso, entonces fue que, que a los cinco años me llevaron a Ciudad Nueva, yo empecé ahí, empecé atrás de mi hermano, me acuerdo muy bien que era una de las dos chicas únicas, que estábamos dentro de todos los hombres y nos llamaban las princesitas, entonces fue así como inició, yo inicié en, en Ciudad Nueva y después nos fuimos a solo donde ahí le conocí a Jazz. yo con Jazz de, no sé, desde que tengo memoria juego con ella y, y bueno, casi eh, como dice ella, eh, es un deporte muy lindo, yo también me dediqué profesionalmente, también pasé mi, tuve mis pasos por, por España, por otros países, y bueno, tendré que estar agradecida con, con tus padres porque te apoyaron en todo, hasta hoy día mi mamá me sigue apoyando, y, y como dice ella, es un sacrificio muy enorme llevar el deporte y la maternidad al mismo tiempo. Eh, yo sufrí bastante este el año pasado porque mi, mi bebé era muy chiquitito todavía, me acuerdo que amigo, no, yo, le di un, yo me di un año sabático a mi bebé <risa> y yo dije no, no puedo no puedo dejar tanto tiempo se me, se me surgieron unas buenas oportunidades y tenía que aprovechar y bueno, mira acá estoy y si no aprovechaba me iba a lamentar lo que estás comentando es con, con lo que pasó en los Juegos Odezur, de Sur, ¿verdad? en ese sí. tiempo, ¿cuántos meses o cuánto tiempo tenía tu bebé? Eh, en lo de sur tenía nueve, sí, diez meses cumplidos, cumplido. pero yo te hablo ya de la liga sudamericana que claro, jugamos claro. con Félix Pérez, que fue en mayo, eh, yo empecé a los tres meses de posparto. Mm. Y muy complicado, realmente, ¿cómo hacías en ese tiempo con tu bebé? ¿Le llevaban, te acompañaba a alguien que le sí, tenía sí, ahí? Sí, sí, sí, yo en los viajes le llevaba él conmigo porque él mamaba todavía y, y le llevaba también a, a su niñera. En ese entonces, entonces me ayudaba cuando yo tenía que entrenar y, y estábamos ahí. Pero como dijo Haas, no hay nada más lindo y también yo aporto que, que disfrutar todo tu objetivo al lado de, de tu ser más querido. ¿Y cómo es la rutina de Haas eh, todos los días, digamos? Yo me imagino que ustedes tienen una rutina diaria en cuanto a ejercicios, en cuanto a alimentación y ya teniendo en cuenta verdad este rol de madres que tienen como es el día a día de Jasmine como ella se, se despierta qué hora bueno yo creo que bueno, mi hijo va a cumplir cuatro años este año eh, ser madre te evoluciona en todos los sentidos ¿verdad? tanto personal como profesional y va mutando todo el tiempo o sea la rutina hoy en día es mucho más fácil que cuando uno es pequeñito y está pegado totalmente a mamá a las 24 horas y ni qué decir cuando toman todavía pecho, ¿verdad? Entonces, hoy en día, eh, mi pequeña es un poquito más grande, ya se va al, al cole y, bueno, cuando se va al cole es el momento donde yo aprovecho, ¿verdad?, para poder ir a entrenar. Eh, trabajo temprano también por la mañana, luego me voy a entrenar, le, o sea, le llevo a él al colegio y y ya luego le busco, comparto con él y luego voy a trabajar y así después me voy otra vez a entrenar porque entrenamos a la noche y así, o sea al día full, ¿verdad? Mm. Pero encontramos el momento y, y la aliciente que te da, ¿verdad? El hecho de poder compartir con tu hijo y compartir tiempo de calidad. O sea, uno con el tiempo va entendiendo, ¿verdad? Realmente lo que es compartir tiempo de calidad con tu hijo. Y, y creo que eso es lo, que, lo más lindo, ¿verdad? El poder hacer todas tus actividades, que tu hijo te acompañe. Porque Luca, por ejemplo, se va conmigo, juega, o sea, le gusta la deportista, le gusta lo la pelota, el fútbol, ya, el acostumbrado también sí. al ambiente y, y bueno es en el club feliz Feliz verdad que, que como mi casa todos ahí le conocen, entonces es mucho más fácil el, el apoyo que nos da el club todas las personas que están ahí entonces, creo que eso ayuda muchísimo. Así es mi día a día. <risa> ¿Y cómo es el acompañamiento de tus familiares? ¿En algún momento le dejas con algún familiar? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, eh, bueno, él se suele quedar con su papá. Y eh, también tengo una chica que trabaja en mi casa que le cuida a mi abuela y que es mucho apoyo también para mí. Eh, me ayuda muchísimo con el tema de cuidarle a Luca cuando cuando tiene que ser así, ¿verdad? Y, y, y así me manejo. También tengo mi familia que, que está por y pero está un poquito lejos y que siempre me apoya. Y mis hermanos, ¿verdad? Eh, que también están ahí al pendiente para poder darme una mano cuando lo necesito. Mato, había comentado que dejaste un, un año, te diste un año sabático para tu bebé, ¿verdad? ¿Cómo fue en ese tiempo, teniendo en cuenta que mencionas que de muy chiquitita ya estuviste haciendo deporte, te sentiste un poco, en algún momento, como que triste, ¿verdad?, de, de desanimada, ¿verdad?, ¿cómo fue en ese bueno, tiempo? Bueno, eh, justo yo le tuve a mi hijo en el 2019, ¿verdad?, eh, vamos a decir que a mucha gente la pandemia <risas> le hizo mal y a otras personas le ayudó en ciertas cosas, en mi caso yo quiero tomarlo positivo, ¿verdad?, justo me dio una pausa que como nos tuvimos que encerrar y demás cosas, de hecho yo jugué en el 2019, después de tener a mi hijo, volví a los un mes, al mes ¿verdad? Eh, volví y jugué salimos campeonas y ya el siguiente sí. año que íbamos a retomar el torneo justo en marzo empezó todo el tema de la pandemia entonces yo me tuve que encerrar con mi hijo me, me ayudó vamos a decir la pandemia para poder quedarme en casa y ya luego eh, el siguiente año fue que hubo la liga sudamericana Jugaste wow, con Felipe, Pérez cuando yo estaba embarazada? no eso ya fue en el 2022 la Ah, sí hubo la Y antes de eso hubo una liga de clubes que si bien yo regresé después de la pandemia Pero todavía no estaba bien físicamente Entonces había ahí fue que le dije a Matu que yo no iba a ir Porque cuando eso yo no podía llevarle a mi hijo O sea no estaba uh -huh. permitido porque Última el parte. formato de la pandemia decía que te, había que haber burbuja y demás cosas Entonces no me uh -huh. iban a dejar llevar a mi hijo Entonces yo tomé la decisión de no viajar cuando eso y ya luego, sí, eh, en la siguiente liga, ya había pasado el tema de la pandemia, entonces nos dejaron y fue mucho más fácil también para nosotras, porque Luca también mamaba todavía cuando eso, entonces eh, yo no estaba preparada y mucho menos él, ¿verdad?, para poder romper ese lazo. Y, pero bueno, todo se encamina y, y se encuentra la solución para todo, así que... <risa> claro. Y Mato, entonces vos te, te, te embarazaste, ¿en qué año fue? Eh? Yo me embaracé en el año 2000. 21. 2021, sí. también fue en la época de pandemia todavía ¿verdad? pero sí, ya estaban ya, ya, activando ya, ya estábamos activando yo me fui a salir liga sudamericana de clubes y luego de eso fue que me quedé embarazada y, y bueno eh, realmente mi embarazo fue todo fue calculado para que llegue a lo de sur <risa> ah, qué genial qué genial, en serio? todo fue calculado y, fue y, sí. qué bueno, qué pero bueno. gracias a Dios se dio y bueno y, y, y así como ella dice bueno mi día a día un poco más complicado. Porque ¿Cuántos mi, años tienen ustedes? Yo tengo 28. ¿Ah, 28, 33. 33, un o sea, es, es muy importante hablar, ¿verdad? Y que, que creo yo que siempre tenemos que hablar de esto. Lo que es cuando una persona está, digamos, desarrollando sus actividades. En este caso, para ustedes, el deporte es su actividad laboral, es su actividad, su día a día. ¿Y cómo le marca a una mujer ese cambio, verdad, de, de pasar a, fo a, a formar parte de, de, del, del grupo de madres, verdad, que muchas veces eh, hace que, que una mujer tenga que, digamos, relegar un poquito algunas cosas, dejar algunas actividades, no sé, salidas porque que si bien ustedes mencionan ¿verdad? que siguieron compaginando su vida de madre con su con el deporte ¿verdad? quizás habían algunas actividades que tuvieron que dejar eso es muy importante que hablemos porque muchas veces las mujeres eh, pasan por estas situaciones cuando son madres, ¿verdad? Sí, sí así mismo es como decís eh, son muchas cosas que, que dejas pero bueno, hoy en día eh, yo al menos ya puedo liberarme un poco más de Franche porque ya dejó su, su pecho pero también te, yo tengo el apoyo de mi familia que, que bueno cuando tengo un acontecimiento me da un soporte y me dice anda tranquila, que vos también tenés vida, que no, no, no, no porque tenés un hijo eh, podés prohibirte toda tu, tu vida normal o sea, tenés a veces un acontecimiento que tenés que ir y bueno te vas y le dejas un rato con, con algún familiar yo en este caso tengo una niñera que le cuida, también bajo supervisión igual de mi madre y, y estar eternamente agradecida de mi mamá porque me estaba dando una mano y, y también de mi suegra que a veces le vengo le traigo de pilar porque son pilarense pero se puede arreglar y, y no hay que dejar nada Claro, sobre todo eh, resaltar ¿verdad? el acompañamiento de los familiares que, que siempre es importante ¿Y ¿Cómo se dio en el tema de los juegos Ojo de Sur cuando la, lo, los videos, las imágenes se hicieron un poco virales? Que ustedes, bueno, ahí ¿Cómo a, lo tomaron? Voy a agradecerle a una amiga que se llama Rosy Sosa que fue la que tomó la foto ella también es, es mamá y es re amiga nuestra eh, como ella me contó en ese momento me nació sacarle la foto porque bueno, estaban ahí los claro. dos, nosotros tuvimos una pausa y ellos, mami, mami, y bueno, y ella sacó la foto y luego publicó y compartimos y se hizo viral, ¿verdad? <risa> la verdad que es muy lindo porque está cambiando todo el tabú del tema de la lactancia, ¿verdad? Entonces También. fue un apoyo muy importante para lo que es... Eh, la maternidad en sí, sacar a luz, que esto es algo normal y natural para las mujeres y que puede ser eh, expuesto en cualquier lugar, no es que tenemos que estar escondiendo, no, tenemos que tener vergüenza por eso, eh, es la alimentación de nuestro hijo, es es oro para ellos, ¿verdad? Desde el, desde el segundo que nacen, entonces yo creo que, que está ayudando un poco también eso a cambiar la realidad de lo que es la lactancia materna, así que estoy muy contenta del aporte que pudimos dar en ese momento. Y, y nada, invitar a las mami que, que le metan a eso que, que es muy importante para los niños. Mm -hmm. Recibieron mucho apoyo en las redes sociales también, ¿verdad? aparte de esa gente que se iban en, en esos lugares. Eh, ¿Cómo fue después? La gente le identificaba ya, en, en, le pedían fotos, o sea, cómo fue la experiencia después de cada partido, al salir. Porque la verdad que fue un momento así muy emocionante en el país que vivimos, ¿verdad? Con, con tanta gente, digamos, eh, sorprendida por lo que estábamos viviendo, de los que llegaban. Y aparte, ¿verdad? Que era muy interesante. Yo, por ejemplo, en particular me fui enterando de mucho de muchos tipos de competencias. Estuve viendo cosas que nunca antes había hecho también, ¿verdad? De, de ponerme a mirar ciertos tipos de partidos. ¿Verdad? En este caso, el básquet también en un momento dado estuve observando, ¿verdad? Sí, la verdad que en lo de Sur cambió un poco... La, el deporte acá en Paraguay a mucha gente le, le hizo conocer deportes que no sabían que existían y, y fue re realmente una fiesta deportiva muy buena esos 15 días eh, bueno, lo que te respondo a tu pregunta realmente la gente se portó se fue nos acompañó desde el 3x3 desde el día 1 hasta el último día que jugamos el 5x5, que ni nosotros creíamos que ese estadio iba a estar lleno, cuando nos dijeron... Estábamos entrenando a las 11 y había fila para nuestro partido, que era a las 8 de la noche. O sea, nosotros decíamos, Dios mío. O sea, la presión no era lo solamente de, del público, de tu familiar o algo, era así. Estás jugando en casa con estadios llenos. Nunca en nuestra vida habíamos jugado máximo con 50, 100 personas. Nosotros jugamos, o sea era algo realmente único y, y después de tus redes cómo te escribían la gente felicitándote, agradeciéndote, dar todo por tu país eso es algo realmente que, que, que yo valoro muchísimo y eternamente le agradecía a toda la gente, le pude agradecer a todo lo que escribían y más todavía las mamás que también son deportistas te escribían decir ¿cómo hiciste Matu? ¿cómo hiciste? y, y, y le, le respondía cómo hacer, o sea no, no tengan miedo a, a, a volver al deporte después de, de ser mamás que no pierde nada, sí se lleva su tiempo para volver a tu ritmo, pero tarde o temprano vas a volver a ser como antes y, y vas a estar acompañada de tu fan número uno. Claro, que, que, que digamos si no es deporte pueden ser otras actividades también. Yo creo que muchas mamás, si bien no están quizás en el, en el mundo del deporte, se sintieron también identificadas porque... Están saliendo día a día a trabajar y muchas veces se siente ese cansancio. Yo en particular no soy mamá, ¿verdad? Pero tengo muchas amigas que, que tuvieron, no sé, de, momentos de, de caídas, ¿verdad? En que se sentían tan desanimadas por, porque ya eran mamás y porque tenían que sobrellevar el, el trabajo constante, el salir a trabajar, volver. Cómo, cómo hacer para poder cumplir con todo, ¿verdad? A veces yo, por ejemplo, me voy al gimnasio y estoy súper cansada después de una jornada laboral y digo, ¿cómo hacen esas mujeres que tienen un bebé, verdad? Que tienen un, una criatura que está dependiendo de, de ustedes, ¿verdad? Y en mi caso es muy difícil, es agotante. Hay veces que decís estoy agotada, no quiero saber más nada, quiero dormir tres días seguidos, pero no, no se da. No se da y, bueno, eh, día a día tenés que aprovechar, como yo siempre le dije, hay que aprovechar el día a día porque no sabemos mañana qué va a pasar y, y tener que estar agradecida con Dios de poder darte la oportunidad de disfrutar y, y, y disfrutar el día con tu con tu hijo, con tu familia, y disfrutar también tu trabajo. O sea que hay que cumplir con todo, no, no hay, no hay tiempo para lamentarse o decir estoy cansada de nada, sino que seguir, seguir hasta, hasta donde dijo diga basta. Qué importante mensaje realmente para todas las mamás, sobre todo, ¿verdad? Y también para todas las personas que muchas veces... Eh, nos sentimos cansados o que ya pensamos que no podemos continuar o, o abarcar todo, todos podemos, ¿verdad? Bueno, quiero recordarle a la gente que está conectada o que quizás se conectó recién, que le tenemos a Mi Mercado, a Matu Peralta, ellas son de la selección femenina de básquetbol de Paraguay, ¿verdad? Estuvieron representando al país en los Juegos de Sur y también en diferentes ligas, ellas ya son eh, deportistas desde hace muchos años y hoy en día representan al, al grupo de madres, ¿verdad? Que, que están luchando día a día para poder, eh, como, como bien decíamos, recién cumplir los diferentes roles. Y también podemos hablar un poquito de algo muy interesante que es lo que es el, el apoyo al deporte, ¿verdad? En sí, sobre todo teniendo en cuenta que son mujeres, ¿verdad? Porque esto es algo también muy, muy importante que destacar que, que, digamos, siempre se habla mucho de, del apoyo a los deportistas, pero siempre vemos más hombres, por ejemplo, en, en el país y en cualquier lado también, ¿verdad? ¿Ustedes sienten realmente ese apoyo eh, de, de parte de no sé de la gente cómo hacen para poder solventar de repente todo eso, eso lo hacen personalmente bueno eh, la verdad que este es un tema un poco complicado <risa> de tocar pero vamos a arrancar porque realmente nosotros somos una privilegiada estamos en el club Feliz Pérez y el club a pesar de que no hay liga femenina eh, apuesta por el básquet femenino estamos entrenando con ellas de hecho en el 2022 fuimos a jugar La Liga Sudamericana del Club de Felipe Salió campeón por primera vez Para un equipo paraguayo Y bueno, fue la primera Liga Sudamericana Que se trajo a Paraguay eh, es como, Para ponerte en contexto Es como si fuera que se gane La Copa Libertadores en, en fútbol ¿entendés? Entonces eh, Eso fue extraordinario y bueno también así después vino lo de sur y, y si bien se siente mucho más el apoyo de lo que es la gente eh, estamos todavía muy lejos de poder eh, desarrollar el básquet femenino como, como una marca vamos a decir y visualizar pero esperemos que, que después de lo de sur siempre decimos esperemos que cambie el año pasado no pudimos tener otra vez una liga eh, estamos deseosas de que este año sí pueda ser así, que tengamos una liga y podamos competir y que, que a través de eso la gente empiece a apoyarnos, que nos demuestre ese apoyo que, que nos dieron en, la, en el Ode Sur, la verdad que el acompañamiento y bueno, de hecho el acompañamiento sí a través de las redes sociales es algo muy lindo que también te motiva ¿verdad? a continuar porque ahora mismo nosotras no tenemos una competencia entonces es muy difícil entrenar sin tener un objetivo. Pero bueno, el club Feliz se está preparando para ir a jugar la Champions League en septiembre. Entonces estamos totalmente enfocadas en entrenar, imagínate, para septiembre. Ay. Y esperar que acá en la, eh, en la Liga Nacional se sea el torneo y, y poder jugar y a ver qué, qué pasa. ¿Qué se tiene que hacer para, para que digamos se logre este esta liga que ustedes están esperando? ¿Qué se tiene? ¿Cuáles son los pasos, los procesos? y La verdad que yo creo que los clubes apuesten un poco más en femenino, que, que no tengan miedo y porque hay muchas chicas que, que por ejemplo, ahora te, te cuento un dato, que no hay sub-19 que es una categoría donde las la chicas de 18 para arriba que no van en primera división se quedan sueltas, entonces, uh -huh. eh, ¿cómo vamos a tener un proceso en femenino si es que no tenés una categoría intermedia entre primera y sub-17? O sea, hay que tratar de ver ese lado y, y tratar de salvarla a esa jugadora porque al día, día de mañana puede ser nuestra sucesora o claro. nuestra reemplazante. Entonces eso, eso es lo que tenemos que ver también. O sea, los clubes tienen que ver eso. Y, y bueno, como, como demostramos no de Sur que, que nosotros podemos, que también la gente cree en nosotras. Y, y como dice Ja, anhelamos tener una liga este año. El año pasado no tuvimos y la gente nos preguntaba, pero ¿cómo hicieron eso no de sur sin tener liga? Y bueno, y ahí le hicimos, eso es el amor a la a pelotita duper. naranja y al país. O sea, eso fue histórico, también ir a ganar la Liga Sudamericana de Clubes sin tener una competencia, eso es insólito, realmente sí, sí. Eh, todo el mundo estaba sorprendido y bueno, todo el mundo decía, se merecen una liga, se merecen, pero hasta ahora no se dio, estamos confiadas que este año sí se va. ¿Y más o menos cuántas personas eh, trabajaron con lo que fue su equipo, su liga en el, en el Juego de Sur? ¿O cuántos son más o menos? Yo te hablo así de los, las jugadoras, más, no sé, el, el técnico, todos los que forman parte de... Creo que, de que han... 15, 15 a 18 personas más o menos. Y están las 12 jugadoras que entraron en la lista, pero después había una... Compañeras que, que estuvieron entrenando prácticamente hasta el último día, y bueno, está todo el cuerpo técnico, más los delegados y más la gente que te apoya desinteresadamente, por más que no tenga un eh, papel específico ahí dentro de lo que es el proceso, pero te está apoyando. Y bueno, algunas que otras marcas que, que también se prendieron a apoyarnos. Ya, y tengo a ver una preguntita más. <risa> Bueno, antes que nada quería recordarles otra vez a la gente porque hay gente que se va conectando, ¿verdad? Y que, digamos, no sabe muchas veces, no está empapado con la cuestión del deporte, ¿verdad? Que tenemos a dos chicas que son jugadoras de básquet en Paraguay, que tenemos muy pocos. Ah, lo que le iba a preguntar es más o menos si ustedes saben cuántas mujeres en Paraguay eh, practican este deporte, si están solamente en Asunción o están en, en otras partes del país también. El número exacto te, te debo. <risa> Pero realmente. más o menos así, digamos, sabe en... sí, digamos, sabes. Pero sí sabemos que se está, bueno, en Pilar, eh, la, Pilar es una de las cunas del básquet, así que sé que ahí se desarrolla bastante lo que es el básquet femenino. Eh, de hecho, en inferiores ahora están participando eh, en, el tron, en el torneo nacional, ¿verdad? O sea, es algo muy muy bueno. También en Caguazú y en Colonias Unidas son los que yo tengo entendido que que tienen también básquet femenino verdad eh, villarrica también me comentaron por ahí que, que está teniendo de hecho todas las ciudades sí. tienen su, su, su escuelita de básquet digamos que, que yo creo que es lo de lo de sur como me contó un señor creo que era de Arroyos o algo así me dijo cuando vamos a hacer una clínica acá cuando quieran yo no tengo problema con tal de que las chicas se, se sumen más a, a este deporte que es tan lindo y que nosotros queremos eh, bienvenido sea entonces hay hay muchas escuelas en todas las ciudades donde hay cada vez más chicas que están jugando con ¿Que generalmente cómo hacen para digamos solventar muchas veces la movilidad si bien tiene su escuela me imagino que también hacen actividades ¿Cómo se suelen manejar en ese sentido yo creo que sí. en el interior desconozco prácticamente pero en Pilar sé cómo, porque mi novio es pilarense que ahí más o menos está todo cerca, se manejan todos caminando en bicicleta. Entonces es como, como dices, ja, es la cuna del básquet por eso. Y prácticamente termina el colegio y ya le decía a tu amigo, no, me voy a lanzar. Y se van a un narito que hay en todas las plazas y se van y empiezan a lanzar. Luego ya tienen práctica, más práctica. Entonces es todo más, más fácil ahí, que acá es un poco más complicado porque sí, tenés que ver cómo se va tu hijo, que no se puede ir caminando porque la seguridad no es tan buena. Eh, si se van colito también de noche no puede venir solo entonces es complicado pero así, ahí volvemos otra vez al apoyo de los familiares cuáles son los requisitos no sé digamos si una chica está escuchando por ahí una <risa> cuáles son los requisitos que se necesitan para poder no sé ingresar al mundo del básquetbol o sea no, no hay una estatura y no de estatura en... <risa> <Hasta> <risa> lo, diré lo, ya, lo diré yo <risa> Bueno, yo creo que lo más importante Es tener ganas de aprender y jugar, ¿verdad? O sea, claro. no nos olvidemos que esto es un juego Y que hay que divertirse eh, Si bien lo desarrollamos después de manera profesional Y hay mucha presión para Lograr los objetivos, sigue siendo un juego Y nada, quien tenga ganas de divertirse Practicando básquet que le meta, no hay no hay un requisito Ay, específico. Tampoco. Y después de los Juegos de Sur no, no tuvieron como que más eh, digamos, mujeres que le escribieron chicas que se interesaron sí. por ingresar De hecho hay sur. muchas muchas chicas que están interesadas en practicar básquet, lastimosamente creo que estamos un poco cortos también con el tema de los clubes, de, como dicen más, tu, más apoyo, ¿verdad? Eh, poder desarrollar categorías hay, de hecho se maneja ahora mismo eh, algunas ligas amateur verdad De hecho hay dos eh, Para las chicas que no, que no van a competir a nivel profesional Vamos a decir Pero que están ahí para poder jugar Y que se divierten Perfecto, bueno yo les agradezco demasiado No sé si quieren dejar algún mensaje A esas mujeres que que digamos eh, le siguen a esas mujeres que yo sé que le tienen como un ejemplo ahí yo por ejemplo en particular de verdad sobre todo cuando sea madre espero poder tener esa esas garras que ustedes tienen para poder aguantar verdad y, y seguir trabajando seguir activando en todas en todas las actividades que que tengo a lo largo del día y nada, invitarle a que cumplan su sueño que la maternidad no es un impedimento para nada, de hecho es un aliciente para que vos puedas llegar, es tu motivación más grande, o sea, cuando vos crees que, que ya estás off, ahí es cuando le miras a tu hijo y salís adelante, entonces que luchen por las cosas que quieren, que busquen apoyo, que no tengan miedo, y, y nada, que los tiempos de Dios son perfectos. <risa> Madu. así como dice Has que, que la maternidad no, no te limita a nada y, y que disfruten disfruten de esta etapa que es tan hermosa eh, y hay que valorar cada minuto con, con tu ser querido y, y cumplirte los objetivos si se quiere se puede, eh, no pongas excusa, hay, hay, hay, busca apoyo y, y sobre todo eh, eh, como yo siempre digo el cielo es límite así que Dale todo y no tengas miedo a nada. Excelente, bueno, también yo quería aprovechar para recordarle a la gente que estamos ya a pasitos de, de celebrar las fiestas patrias, que van a ser entre el 14 y 15, ya desde hoy incluso hay actividades en Asunción, así que préndanse en la página de Última Hora, en las redes sociales vamos a estar publicando, así también en la página, en, en, en la versión impresa del diario de Última Hora, van a encontrar las diversas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de estos días, hasta el lunes, ¿verdad? Incluso hay zonas en las que se van a hacer más durante la semana. Y hoy, por ejemplo, empieza una charla show, una cena show, perdón, en la Casa Clary con la actuación del trío de jazz. Es con acceso gratuito a partir de las 20 horas, así que la gente que esté interesada, también hoy en el Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés, desde las 20 y 30 horas tendrá lugar un show de folclore Esto sí tiene un, un pequeño costo para el acceso Pero eh, es muy interesante, ¿verdad? Para poder iniciar ya esta fiesta ¿Van a participar ustedes? Sí. alguna entidad. Yo vivo cerca, siempre vengo acá <risa> Qué bueno de... y, y justamente en este sentido en, en el club no hacen algo con relación a... Entrenar <risa> Siempre es importante entrenar sí, La verdad sí. que no nos vamos a salvar estos feriados Justo no. ya se ya se pusieron los cronogramas de actividades y está entrenario, seguro vamos a hacer un asadito para festejar el día de la madre. No, mañana dijimos, el domingo dijimos que íbamos a hacer sí. por lo menos un brindis sí. y también pasar más tiempo no solo en la cancha sino que disfrutar también de tus compañeras con algo rico que el paraguayo quiere. <risa> o sea, van a pasar el día de la madre otra vez <risa> trabajando, entrenando, ah, sí. pero, pero lo bueno es que como dijo ja que eso les divierte también, sí. ¿verdad? Que, sí. que es muy importante destacar. Bueno, eh, y por último, no sé si tengan alguna invitación que quieran hacer para que la gente les pueda seguir eh, a sus redes sociales o puede ser alguna actividad que se venga de aquí en más. Me habías hablado de, de septiembre. o sí. eh, No sé si bueno, hay algo más eh, anticipado. Yo primero que nada, eh, invitarles si Dios quiere que la liga debería empezar a <risa> fin de mes. Eh, que, que nada, que cuando empiece nos den ese apoyo que nos dieron porque va a ser muy importante para lo que es el básquet femenino. Y segundo, síganme en mis redes, has por el Instagram, ¿verdad? Eh, también es importante para nosotros que nos apoyen a través de las redes para poder eh, ser visualizadas y, y lograr los objetivos que necesitamos para septiembre. Y nada, por último, mandarles saludos a toda mi familia, a toda la gente que me apoya y que me sigue, y gracias por sus lindas palabras en las redes. La verdad que es muy motivante eso para nosotras las deportistas y que nos recono reconozcan, ¿verdad? Eh, todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos como madres así que nada y un beso para toda mi familia mis amigas y mis amigos <risa> excelente y sí, es <risa> claro porque si no después te reclaman entonces claro mejor y especial para mi hijo que no, no lo va a entender tanto pero no lo voy a hacer ver después bueno. va a ver después claro no, así como dice Jai invitarle también cuando esté la liga nosotros vamos a estar subiendo por nuestras redes seguramente también el, el club donde estamos nosotras Feliz Pérez que va actualizando cada día su página y también a la formativa a las chicas, nosotros somos profe, ella es profe también del club, yo también soy, tenemos ambas diferentes categorías y también apoyarles a ellas porque que ellas se sientan también queridas, uh, así como nosotros nos sentimos por la gente. Y agradecerles nuevamente por el apoyo, así como dice, todas las palabras que nosotros nos llegan es motivante y eso nos da también a nosotros un empuje, un empuje para seguir cumpliendo nuestros sueños. Y, y bueno, saludo a toda la gente, también pueden seguir a mí, Mato Peralta. Y como dice Jazz, es importante también recibir apoyo de, de, cualquier, de cualquier persona que, que nos quiera apoyar. Bienvenido sea, ¿verdad? Eh, nosotros somos una mujer que, que aparte de jugar también trabajamos. Somos madres, tenemos emprendimiento aparte, o sea que cumplimos con todo nuestro rol. Y, y siempre es bienvenido un apoyo, un apoyo extra, así que... No se separan ustedes, ¿verdad? No, no. así que, eh, nada, muchas gracias a vos también por el, apo por el, por el espacio y invitarles también a este fin de semana a seguir la patria, a ser patriótica. <ríe> Excelente. Bueno, les esperamos entonces nuevamente la próxima semana en Diálogos Última Hora 50 años, que como ya decía en un principio estamos realizando para celebrar nuestras cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora. Yo me imagino que acá las chicas siempre estuvieron leyendo Última Hora. <ríe> y les esperamos también en las redes sociales donde estamos constantemente actualizando nuestras informaciones.